Hola, muy buenas noches Oslo y todo el mundo. Aquí otra vez es un día jueves y como ya se nos ha hecho costumbre los días martes y jueves a las 8 de la noche, estamos aquí transmitiendo un mensaje a todo el mundo acerca de los nuevos autores. Así que bueno, esperemos que Claudia pueda entrar con nosotros y pueda compartir su experiencia de haber lanzado su primer libro haber sido un bestseller en Amazon y es una alegría para mí poder compartir con ella también. Y les doy las gracias a todas las personas que, que se están uniendo para, que, para compartir conmigo esto, porque para mí es un privilegio poder transmitirles a ustedes ese gozo y esa alegría que es realmente escribir. Como algunos de ustedes ya saben, yo estoy dando cursos de Hola Mari, de escritura, una escritura que realmente es una escritura al corazón, una escritura terapéutica, para que aprendas a conocer tu yo interior. Y pues, de esa manera también eh, poder empezar a escribir, porque muchos me dicen, pero yo de qué voy a escribir, y yo no sé escribir, y eso, eso es muy pesado. No, no es pesado. Y es realmente una liberación escribir, y poder transmitir lo que tú tienes dentro. A lo mejor tú que estás viéndome ahora tienes una historia tremenda para contar y no te atreves a escribirla porque no sabes dónde empezar. Así que aquí estoy yo, tengo un curso el 29 y 30 de mayo, donde voy a impartir las clases de cómo empezar a transmitir. Hola Claudia, aquí estoy esperándote. Muchísimas gracias por venir. Es un placer tenerte y bueno, estoy introduciendo un poquito aquí también mi hermoso libro que también fue bestseller en Amazon el año pasado y ya está pronto a llegar el hermanito de este que viene en agosto en la segunda parte va a ser Lo tan largo la no va a ser tres bueno, horas no no no, no van a ser nada. tres horas así que tranquila vale <risa> bueno como estaba introduciendo a los, a los sí muy bien aquí hay varios amigos que están eh, María Julia está Mari está Jorge ah, Humberto bien. Hola a todos. Está una amiga Gracias. mía de acá, de Oslo, eh, Milvia, y ahí, bueno, están las personas esperando y pronto se van a unir un poco más, espero. Y bueno, vale. le estaba introduciendo un poquito acerca de ti, yo realmente, uh -huh. soy sincera, no te conozco, como no, no. Conozco, no conozco a ninguna de las otras personas que he eh, entrevistado, los conozco uh -huh. porque hemos participado en el mismo curso de escritura. En el curso. En donde nos conozco, claro. Y ahora somos miembros de una asociación de escritores, ahí de uh -huh. la que Perfecto. pertenecemos con mucho orgullo, y sí. que pronto ya van a ser más de nosotros de la organización. Pero a hoy estamos específicamente para hablar de tu libro. Uh -huh. De tu libro. Porque a mí me interesa, primeramente, que conozcamos tu libro. Segundo, que te conozcamos a ti como autor, porque eso uh -huh. es lo que nos, me interesa, conocer la persona detrás de quién escribió ese libro. Así que mi querida Claudia, Perfecto. como <risa> le digo a todos, este es tu micrófono, es tu cámara y estás en tu casa. Bienvenida. Bueno, Ana, yo agradecerte de entrada porque, como te comenté antes, es la primera entrevista que hago y la verdad que estoy un poquito nerviosita. <risa> Tranquila, Pero, también bueno. estuve. Que, que no pasa nada, que nos vamos a salir adelante, sí. que estamos con un apoyo impresionante de nuestros compañeros, que son adorables. Sí. Sí. Y bueno, mi libro está aquí, es este. no sé si se ve bien, ah, pues estoy muy lindo. cerquita es ahora fácil. del teléfono. Sí, no, no, no, está bien, está bien. Eh, básicamente, eh, Fabiola se unió recibirme. con nosotros también. Uh -huh. Ah, muy bien, hola Fabiola. Si tengo que definirme, pues no sabría qué decirte, soy una mujer como tú, como dice mi libro. Eh, ama de casa, profesional, mamá, eh, estudiado, he estudiado toda la vida para ser una buena educadora, porque considero que trabajar con personas eh, requiere mucha responsabilidad. Y mm, yo trabajo con niños, soy profesora de educación infantil, bueno, de, tú vives de en España de... ahora, ¿verdad? Pero tú Yo no eres vivo de España. En España. Yo soy argentina. Sí, sí lo sé. Sí. Yo soy argentina de la provincia de Mendoza. Eh, por ahí el apellido no suena argentino, el, el acento no suena argentino porque precisamente no soy de Buenos Aires o de Rosario como Messi, <ríe> que llevan ese arrastre en, en la r y en la s. Pero tú eh, ya tienes un tiempo en España, seguramente, por eso también ya has 20 adquirido. 20 años la... ya aquí. Ah, bueno, 20 ya. años, este mes de, de mayo, hacemos los 20 sí. años que estamos aquí. Y bueno, las raíces españolas, obviamente. Mi abuelo era andaluz y yo creo que es lo que me ha traído para. De el vuelta. <risa> sí. Un poquillo, sí, fue eso, ¿no? El, yo creo que, que, que el destino te lo marca. A, no sé, la, las raíces, ya está la, previsto. la sangre, está sí. previsto, sí. Y bueno, eso, te contaba más o menos que soy educadora, que tengo dos hijos preciosos, que son la razón de mi vida, y estoy aquí con mis hermanos, mis hermanos están sí. también aquí, mis padres bien. viven allí en Argentina, pero estamos en constante comunicación con ellos, están muy bien, gracias a Dios. De momento están por allí, no sé hasta cuánto tiempo, pero en algún momento estarán aquí con nosotros también. Ojalá. Así que bueno. Y mi libro básicamente es un trocito de mi vida. Un trocito de mi vida con mi con mis baches y mis virtudes y, y un poquito de infancia. Es una autobiografía, de... en otras palabras. Sí, es una autobiografía. Mm. Una pequeña autobiografía, porque tampoco es muy extensa, se lee muy fácil, es muy, son muy poquitas páginas. Era lanzarme a la aventura de escribir mi primer libro y pensé que lo mejor sería darme a conocer yo como persona, como escritora, como autora. Eso es de, lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué hizo que, que tú realmente eh, quisieras empezar a escribir? ¿Qué, ¿Qué hubo en ti para que hubiera ese anhelo? Mira, yo siempre he sido muy buena escritora, de pequeña. Okay. Me gustaba mucho la poesía, la música. Bueno, me gusta actualmente. Siempre estaba escribiendo canciones, escribiendo poesías, versitos. Eh, no ha sido la lectura. La lectura para mí ha sido... Eh, un poco el sacrificio, digamos, me cuesta mucho ponerme a leer y me ha costado aprender a leer cuando era pequeña. Pero escribir me gusta mucho y, y bueno, creo que se me da bien escribir poesías, redacciones, narraciones. Y, y era una asignatura pendiente, ¿sabes? Era algo que siempre he querido, he pensado que en algún momento de mi vida lo haría. Y bueno, el año pasado, eh, a raíz de que eh, tuve unos baches emocionales eh, que arrastré bastante tiempo, y el año pasado ya me encontré mejor y tal, yo dije, tengo que hacer una revisión de mi vida y plasmarla y, y, y escribir un libro de lo que todo lo que me ha pasado, lo que he sentido y lo que... Lo bueno y lo malo, no, lo, no no tan bueno, no malo, sino mm, no tan mm, bueno que he tenido. Es y, parte de tu vida. Claro. Y eso mmm, fue como hacer un repaso que mm. me ayudó a ver que he tenido más días buenos que malos en mi vida. Justamente. Que tengo un montón de cosas para agradecer. Primero a mis padres que me han dado mmm, todo lo mejor para que yo no tuviese necesidades. No, hemos sido de, He sido de familia de trabajadores. Mis padres han trabajado duro para sacar tres hijos adelante. Eh, mi madre ha trabajado siempre, hasta el día de hoy, hace mermeladas y cosas y ella las vende. Y con 73, 74 años. ¿eh? <ríe> Sí, una que le gusta la apasiona, y otra que, que ella va siempre buscando la forma de tener su dinero aparte y, y que no le falte. Bueno, y a partir de ahí escribir y hacer un repaso, ¿no? Y bueno, mm. yo creo que agradecer es lo fundamental, tanto lo mm. bueno como lo no tan bueno, porque de todo se aprende y, sí. y me ha encantado escribirlo, así que ya estoy haciendo... Mi segundo librito. <risa> Parece que todos estamos en lo mismo, todos, todos, sí. todos. De todas maneras será algo diferente, pero bueno, espero poderlo sacar pronto porque ya estoy en, en marcha con el segundo. Pero tú cuando empezaste a escribir, ¿sentiste que era difícil hacerlo realmente? No tenía idea de por dónde empezar. Eh, decir, claro, como Soy <risa> sincera, no tenía idea. Eh, y empecé a investigar por internet. Yeah a ver cómo podía plantear un... empezar a escribir un, un bosquejo o algo, cómo hacerlo, cómo, cómo enfrentarme a, esa, a ese nuevo reto. Mm. Y ¡clink! Apareció un, un curso. El algoritmo de Facebook. Sí. Apareció un curso que claro. me llamó mucho la atención. Igual que y, a mí. Claro. Y la bueno, curiosidad nos mató. Mató al gato, exacto. Sí. Y bueno, a partir de ahí me apunté, eh, estuve en todas las clases, hice todos los deberes y bueno, me lancé. Me lancé a la piscina y aquí estoy. <ríe> sí. Pero bueno, emocionante. Eh, queda, emocionante. Sí, sí, sí. Queda mucho para aprender porque eh, sí. es un día a día oh. que vas descubriendo cosas nuevas y tal. Pero muy contenta de haberlo hecho, sí. Sí. Así que espero que el segundo tenga la misma repercusión, o más, sí. o que yo sé, ya no sé, que me yo, noto, yo noto en el, en el libro que estoy escribiendo ahora que es la diferencia, porque el primero, como eres novato, no sabes cómo hacerlo, todo te sabe, uh -huh. claro, hay mucha emoción de por medio, pero el segundo como que ya es más reflexivo ya piensas más antes de escribir, y es un poquito malo también, porque no, no, no tiene esa naturalidad, ¿no? Porque ya lo estás bueno, pensando un poquito más Pero te tomas más tiempo también Sí, o sea, más, y me he tomado el, tiempo. el primero fue la ansiedad de acabarlo, de verlo Sí, sí, y teníamos que hacerlo en siete semanas Claro, y el tiempo que corría claro. Pero bueno, supongo que todo eso nos va enseñando cosas Nos va enseñando a, hacer, a tener estrategias para escribir, para, para todo cuando tú publicaste tu libro en Amazon, la aceptación de la gente a tu alrededor, ¿cómo, cómo lo cómo lo recibió? Pues mira, yo como que lo tuve mucho en secreto, <risa> hasta el último momento. Y, y bueno, bien, fue sorpresa, los reuní aquí en mi casa a mis hermanos <risa> y se los dije, miren, he hecho esto, <risa> <risa> y se va a lanzar a la venta tal día, y, y bueno... Felices y sí, muy bien, muy con, muy contentos. Pero fue sorpresa para todos. <ríe> no no te preguntaban desde cuándo escribes tú, no te preguntaban eso. <ríe> no, no, creo que se lo imaginaban, porque yo siempre he escrito cosas y, y me gusta mucho. Me gusta mucho todo lo que son las artes, ya sea el teatro, sí. la eh, todo, la música. qué sé yo, no sé. Yo creo que por ese lado no se sorprendieron. Se sorprendieron Bien. por el hecho de que era ya, que ya lo largaba, que no, lo claro. había, no, lo había, no me habían visto, ¿sabes? Eh, la única que lo, el único que lo sabía era mi hijo, el pequeño, porque él me ayudó con la portada y ¡Ah! fue mi opinión. Sí, a mí me ¿No encantó me daba la las portada, opiniones. Sí, sí, él me ayudó a... A, a, bueno, el diseño no, porque lo elegí yo, pero sí a, a que configurar bien, a que encajara bien. en el cuadrito que teníamos que encajarlo y todo eso. Así que bueno, él, él, él sí que lo sabía y bien. mis hermanos, pues sorpresa. <risa> <risa> y luego la familia también ha sido sorpresa porque la familia, me refiero a tíos, primos. Sí, sí, sí, claro. Eh, porque claro, ¿Y en tu trabajo, porque tú eres educador y en tu trabajo, ¿cómo, cómo lo recibieron? También muy sorpre sorprendidas mis compañeras, incluso algunas lo han comprado, no todas, pero sí que lo han comprado. Y bueno, yo creo que ha tenido buena repercusión. Qué lindo, qué lindo. Es que tampoco lo he cacareado mucho, como de nos decían, que había que, que cacarearlo. Sí. No, no. Eso nos Así falta bueno, un poquito pero... más aprender el marketing, cómo publicarlos cómo realmente movernos a ese nivel de, de mostrarle al mundo lo que tenemos, ¿no? Porque nos sí, quedamos sí, con eso, ya el... mío, ya listo y nada más, ¿no? Es que el marketing es un mundo, ¿eh? Es un sí, mundo no, no, totalmente lo vas a Claro. Como dicen en España, bueno, me lo dice o me lo cuenta, porque es... Me lo dice o la me lo cuenta, sí sí. Claro. sí, sí. Así que, bueno, eh, yo creo que el segundo sí que lo voy a cacarear un poquito más. Sí. <ríe> porque es una temática diferente y yo creo que, que sí que va a tener el mismo éxito. ¿Puedes desvelar algo de, de la temática del libro? Pues sí, ah. Mira. Ok, sí, hay varios poetas en, en la asociación, ¿ah? ¿eh? Sí, parece sí. que les da mucho. Va, vamos saliendo. Sí, poco a poco sí. van saliendo. No, la poesía bueno, este por mi lado. No digamos que este va a ser un poco tentepié, porque tengo idea de escribir otro ya con una temática más larga, más, pero necesito todavía muchas herramientas para lanzarme a escribir, por ejemplo, una novela muy más amplia. ¿sabes? Uh -huh. Entonces prefiero empaparme de conocimiento primero, eh, ir haciendo esto que también me gusta y que, que lo manejo un poquito más que, que lanzarme a escribir algo más grande, ¿sabes? Que, que luego no me sí. quede yo en, a mitad de camino. Necesito herramientas. Sí, sí. Toma tiempo. Pero bueno, ya, ya diste el primer paso que es escribir un libro, publicarlo... Sí, sí. Y a los vendidos, sí. así que, no, eso es fabuloso Fabuloso, yo te digo, yo me alegro Mucho por todos los que han logrado ese Hay algunos todavía en la asociación nuestra Que no han podido Que todavía no han el... podido acabar sí, sí. sí. Así que, es que bueno creo yo creo que el, el, el tema De que te, te pongan un tiempo Para ir Cumpliendo etapas, digamos es, es bueno Y es malo, es malo porque te apuras Que te van apurando a, a, a Terminar en ese tiempo pero también mm. es bueno, porque si no, luego cuando terminas, ya luego lo dejas, lo dejas, lo dejas. Y cuando quieres acordar, llevas medio año y no, no, no. A, a mí me pasa eso, si yo no tengo la presión detrás, no lo hago, no lo hago. Claro. Es como que ya, ya, después lo haré, ya cuando tenga tiempo, ya, ya, ya veré. Claro. Y así estoy con sí, el segundo sí. libro, como nadie me presiona, entonces ahora claro. yo me metí en otra mentoría, donde tengo tres meses para terminar el libro, y en agosto tiene que salir porque tiene que salir, entonces ya estoy en esa Muy presión bien. detrás. Porque si no, no lo ya, hago Ya te, te, te dispones a tener ese tiempo Para escribir Sí, sí, sí, sí, Te Obligas. Veces, eh, la vida que llevamos No nos da el tiempo No nos queda tiempo mm -hmm. para ponernos a escribir Pero bueno, es cuestión de Proponértelo y que en agosto Salga ese segundo Galápagos sí, y... sí, claro. No, si sí, va a ser la continuación de mi vida Porque Como dije yo, el primer libro era Un, un honor un, Para mi madre, ¿no? Y uh -huh. no quería yo que mostrar nada de lo mío para que no apocarla a ella, o sea, que ella estuviera reluciendo en el libro. Entonces, ahora viene el sí. segundo donde yo realmente voy a hablar de mí, de todo lo que tuve que pasar para poder llegar a este país, aunque yo tengo, soy mitad noruega, igual uh -huh. nunca me he sentido como acogida como noruega, o sea, ha sido siempre un, una disputa dentro de mí, quién soy, de dónde vengo, soy noruega, soy ecuatoriana, o sea, ¿qué, ¿quién realmente soy? Ha sido bien duro al menos muchos años acá, pero igual siempre anhelo de yeah. vuelta a mi país. Lo que pasa es que ese es un sentimiento que tenemos todos los que nos vamos de sí. nuestro país. Sí. De todas maneras, yo pienso que yo nunca he sentido eso, ¿eh? Yo aquí no me he sentido extraña para, para nada. Incluso estoy en Cataluña, hay otro idioma, eh, la gente es un poquillo más cerrada, que en otros sitios. Pero no me he sentido extraña ¿eh? en este país. No sé te acogieron bien, bien, bien, mejor dicho. Sí, y no, y yo, yo me he integrado bien, o sea, no, nunca he sentido esa diferencia de que, uy, esta que viene de afuera, no, nunca, nunca, no lo puedo Claro, decir yo creo que esta me, la diferencia me es me es grande porque tú te bien. integras, mm, sí, la integración sí. es importantísimo. Pero claro, ya no, es, no eres ni de aquí ni de allí, porque no. cuando viajas allí... Eh, eres la que viene de afuera, y cuando estás aquí, eres la que viene de afuera, sí. o sea que... Lo mismo no me decía mi mamá cuando llegó acá de vuelta después de tantos años a Noruega, me decía, es que ya no me siento en Noruega, yo no soy de acá, yo soy de allá, o sea, y tenía esa claro. lucha interna, mis hijos están acá, yo, yo quiero estar en Ecuador, entonces, ¿qué hago, no? Yo creo que eso tenemos todos, como dices tú, el que se fue de su país va a tener siempre un pie en cada lugar, ¿no? Sí, Pero... Sí. Yo pienso que el hogar nuestro es donde tú te sientes bien. Y donde yo me tú siento te bien, bien. Donde tú has echado tus raíces. Y bueno, si Mari estás... dice, somos ciudadanos del mundo. Sí, Mari. Exacto, todas ciudadanos las del mundo. Ni de aquí sí, ni de allá del mundo. A ver, en el corazoncito yo llevo a mi Argentina grabada sí. y, y que yo digo, soy argentina con todo mi orgullo porque para mí, yo nací allá hasta los, hasta los 30 años, estuve allí. Y mis hijos son de allí, mi marido es de allí, o sea, yo formé mi, mi vida allí. Sí, claro. Luego me vine aquí por otras razones, pero aquí han crecido mis hijos, o sea, que tampoco uh -huh. es que... Yo me los traje pequeñito ¿no? ellos prácticamente argentinamos, recuerdan muy poco. Muy poco. Pero mm. yo soy argentina hasta la muerte, <ríe> pase lo que pase. Sí, que eso es algo que lleva uno dentro, que no uno puede, no puedes no negarlo, por más que tú quieras, no. no, aquí yo ya viví, yo llevo 40 no le, años. No nada. le en mi vida yo. No, no, no, no, yo sigo siendo ecuatoriana y con mucho orgullo, galapagueña y sí, más sí. todavía, orgullosa sí, de eso. Sí. Eso muy es lo importante. Lindo. Sí. Mm. Así, ¿cómo está tu situación ahora en, en Cataluña? ¿Cómo está la situación del, del COVID y esto? Bueno, ahora ya no tenemos restricciones ni estado de alarma, como te comentó Joaquina en su entrevista Pero bueno, está la sensación esa de que, de que no, no estás tranquila, ¿no? Todavía no, la vacunación no, no valenta, ha terminado no, no, no, ya no la mascarilla que a mí me molesta muchísimo, no soy alérgica el, el, ratito, el momento que salgo a la calle y me he dado cuenta que no la llevo porque me la he olvidado o lo que sea ya me, ya me incomoda no tenerla ¿sabes? Es sí, que sí. me molesta tenerla pero si salgo sí, mmm, sí. la busco ya, es, ya forma parte de ti ya te están sí, obligando sí. a eso sí, sí. pero bueno mmm, creo que será cuestión de tiempo, de, de de que la gente respete realmente a, al que tiene al lado, porque es que eh, nos han dejado un poquito de libertad y ya hemos hecho desmadre. Lo que queremos. Entonces, no, entiende, claro. no, ent, no se entiende realmente la gravedad del asunto, ¿no? Pero de claro. todas maneras, todo esto que sucedió, muchos lo han visto como una desgracia que es terrible, pero como tú y yo eh, tomamos este tiempo que nos sucedió para volcarlo en algo positivo, escribimos un libro lo publicamos, hemos eh, subido a otro nivel de conocimiento que no teníamos antes yo creo que si la pandemia no hubiera estado ahí a lo mejor yo nunca hubiera escrito un libro porque no, no pues me hubiera dado ser, ni siquiera disponíamos de más tiempo eso. disponíamos de más tiempo y bueno en, lo hemos aprovechado sí. digamos, sí. Se aprovechado sí, el tiempo de otra manera y, y bueno eso, eso es lo bueno, con eso nos tenemos que quedar buscar la parte positiva sí. Porque sí, lamentablemente bueno ya, de muerto todo. mucha gente y tal pero, sí, sí, sí, sí, eh, pero eso es algo que no depende de nosotros entonces No, no, no, no, no hay que lamentarse depende. por las cosas que han pasado Hay que tratar de ver lo, lo positivo en todo Y decir, bueno, esto sí. pasó, por algo está pasando las cosas Tenemos que in, eh, tener una visión introspe introspectiva Decir, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Estoy haciendo lo correcto? Eh, para dónde vamos en la parte sí. emocional? Mira, yo espiritual. creo que es la continuidad del poema de Jorge Humberto, sí. en el que él habla de, las, de los cambios que han ido sucediendo a, a lo largo del tiempo. Yo creo que este es un mm. cambio más para sumar al poema, porque a sí. partir de ahora eh, nace la vida, el mundo digital, o sea, a, a, aunque ya lo teníamos, ahora va a ser. Pero no en la misma nivel. manera de ahora. Sí, va a ser al total... máximo nivel. Entonces yo creo que es un cambio mm, positivo. Hay alguien que tú conoces tiempo? aquí que te saluda. Hola Claudia, Mario, María, Susana, Susana. Mario, Susana. Sí, ah, Susana Marione. Es... Machiore. Vale, hola Susi, Es una prima. ¿La ah, una sí, prima sí. tuya. No, sí, eso sí. es lo que tú dices. Ahora es un nivel que ya todo es tecnología o sea yo te digo siempre me gustó sí, sí. la tecnología pero hoy en día es, es todo todo todo si antes ya estaba ahora es, pero 100% 100% y hay que hay que sí, ponerse sí. como decía navarro hay que subirse a la cresta de la ola y navegar encima porque si no te hundes es que no nos queda otra opción yo por ejemplo que tengo que trabajo con niños eh, tengo que estar actualizada permanente porque un niño, o un, una persona, lo que sea, no puedes apagar con un ordenador. Decir no, yo eso no lo sé manejar, ¿sabes? Entonces mm. tienes que estar actualizado en todos los niveles. Y yo creo que esto es un cambio que a la larga va a ser favorable. Lo, la pena da todo lo que eh, los que quedan en el camino, que, que, que por este virus mmm, haya gente que no, no, no, le, no logre ver lo que viene. Mm pero bueno no sé hasta qué punto no sé, no sé cómo explicarlo sabes para que se entienda de que esto no es algo que está que está bajo nuestras manos no Esto, nosotros lo único nada, que tenemos la nada. responsabilidad de cuidar al de al lado sí. de cuidarnos nosotros para no afectar al de al lado y ya está mm, no sé verdad y esperemos Tengo que los gobiernos nos vacunen todo. a todos mm. Sí, aquí también están con la vacuna a todos lados y bueno, ojalá que salga algo bueno de esto y que podamos abrir un poquito las fronteras porque ya nos hace falta eso, el intercambio en el mismo país, porque aquí en Noruega, igual que ustedes, hemos tenido restricciones, no podemos viajar entre nosotros, yo no he podido visitar sí, a Mari, sí. que tengo unas ganas de verla y unas ganas de ir a España. Todo claro, o sea, todos están son... cerca, ¿verdad? ¿Listo? No tanto, son como dos horas en avión, pero porque es ah, bueno. Noruega es larguísimo, larguísimo, pero es casi igual que irme a España. Ya. Así que casi le digo, Mari, nos encontramos mejor en España. En España, vale, y nos encontramos todos aquí. Así le decía yo, Joaquina, nos vamos a encontrar todos allá y sería lindo, lindo. Oh, ¿Qué haría yo hacerlo después del verano? Estar todos claro. juntos allá. Ay, qué sí. lindo sería hacer un encuentro aquí en España. Sí, porque hay bastantes, ¿no? no seis Pues personas. aquí en España tenemos a Roberto Escobar, a Joaquín, a Sandra Jung, Gret, Sara Gret, Jung, Gretel, sí. Gretel eh, Isabel. Uh -huh. Isabel Torresano, sí. que está en Almería. Sí, sí, sí. Tienes razón. Y no sé si a... hay ah, Jaime. Claro. No, sí hay bastantes, ¿eh? Sí, sí. Y yo en Barcelona. Sí. Tú estás cerca de, de Joaquina, ¿no? Más o Estamos o menos. más o menos a unos 40 kilómetros. Ah, Roberto bueno. eh, está en la parte metropolitana de Barcelona, en la zona metropolitana. Joaquina está en Manresa y yo en Sabadell. Ah, yeah. eh, hay una. Yo estoy en el medio, digamos. Entre Joaquín y yo eran unos 40 kilómetros y entre Roberto y yo unos 20. Ya, yeah. bueno, pero okay. están más o menos cerca. Sí, Dice sí, Maggie, wow, qué y sueño. Estamos tranquilos. Te sueño con ese encuentro, nos iremos a España, mi querida. Ada. Sí, allá vamos a estar, no te preocupes. Vale. aquí los esperamos. Sí, sí, sí, ningún problema. No, es sí, un placer realmente haberte visto, haberte haber hablado contigo. Pero yo quiero que me cuentes algo más, si tienes algo más en tu corazón, algo que quieras contarme de qué sé yo de lo, tus planes futuros aparte del libro, algo más. Aquí estás, dime lo que tú quieras. No, de momento no tengo planes así como específicos, como solo seguir siendo la mejor mamá que pueda ser. Y, y bueno, Pero tú ¿no? sigues dando clases, ¿todavía están abiertas las escuelas? ¿Sigues dando clases? Sí, están abiertas las escuelas ah, sí, sí. Qué, bueno. Sí, sí. qué bueno Sí, sí Están abiertas, ahora ya estamos en el bien, último sí. trimestre Ya en el mes de junio acabamos Vacaciones ya, ya Las vacaciones mm. de verano, sí mm. Qué bueno sí, Bueno, sí. vamos a tener un poco de descanso por lo menos Ahora que se abre todo Lorena Vicario, tú la conoces seguramente alguien que Sí, es de Argentina saludando? Mi niña hermosa. <risa> no, realmente, Claudia, ha sido un placer, un placer que hayas podido entrar primeramente, que hayas podido estar conmigo. Yo les doy las gracias a todos, todos los que han querido colaborar con este nuevo proyecto y muy, muy agradecida porque así puedo conocerlos a ustedes un poquito más de cerca también porque nos un hemos visto más. a veces un Zoom a alguna parte, pero nunca así interactuar sí, sí. Tan, tan cerca, ¿no? Pero ya pronto nos daremos un abracito. Y... Ay, ojalá. Bueno, sí, y los sí, libros sí, firmaditos tanto el tuyo como el mío, intercambiar libros. qué, guay, y, qué lindo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sería hermoso, la verdad que sí. Generar un encuentro sí. aquí en España sería muy lindo. Sí, yo, sí. yo apuesto por eso. Y ojalá Recibemos que sea este año. en Madrid también, que me, me, que me olvidaba de sí. reglas Ah, ¿verdad? También, sí, sí, sí. sí, sí. sí que está oh. hay que organizarnos, a ver dónde. ¿Eh? A ver, eh, nos bonitos? organizamos para ver en qué parte nos, nos juntamos, ¿no? Nos juntamos, sí. Bueno, sí. tendría que ser lo de el que está al medio. Sí, en Valencia, claro. A mitad de camino. Sí. <risa> y unas bueno, claro es un que sí, las un placer grande haber estado contigo hoy día. Te agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón y que no sea la última vez. Que a lo mejor nos vamos a, a encontrar otra vez y como te digo, no, no claro solamente no. en Purinter, claro. Y nos vamos a encontrar físicamente también, pero de todo corazón te digo muchas gracias por compartirnos tu libro, tu historia. Yo voy a publicarlo después con todos los enlaces donde pueden comprarlo y ah, les insto sí, sí. realmente los que ven esto, que, que compren esos libros, porque realmente es bueno es bueno leer y bueno enterarse de otras Saben vidas escritos desde de el corazón que... sí, sí, lo sé y escritos desde el corazón, yo creo que todos todos sí, sí. Sí, yo agradecerte de, desde ya, ya esta oportunidad, porque la verdad que te digo es la primera y, y después porque siempre estuviste atenta a todos nosotros, no. yo madrina del grupo gracias. y lo seguirá haciendo siempre porque la verdad que has estado y sigues estando porque hace poquito Roberto eh, publicó su segundo libro y ahí estuviste para informarle sí. de que su libro había sido bestseller y eso es algo que te sí. agradece realmente sí. Así, no pues con todo cariño tú sabes que hago de corazón encantado hablar contigo y pues Muchas cuando gracias. quieras bueno, sí, lo sé, lo ya. sé. Y cuando quieras, aquí estoy. Muchísimas ¿Vale? gracias. Okay. Un besito Buenas a todos. Buenas noches. Un ¿no? Muchas gracias. Se agradece que nos oigan. Sí, sí por supuesto. Es un, un encuentro besito, del alma, dice adiós. mi amiga Milia. Un besito, adiós, adiós. Gracias.